con tu es Big Opiew. RTV por el... Bye, 1. el lado, uno Bon, tú, mira el bonti de ahí El bonti, bro No lo veo, tío Está abajo, creo Hay gente... mucha gente... Venga, Bueno, vamos a comprar caja, ahora. Mentira, faltan... Ahora sí, ya podemos, vamos a comprar caja, bro Puto rollo si quieres, me da igual, eh Vale Aguantamos un poquito Vamos a los aquí en la izquierda Niña. On Hostia, está aquí. Qué susto, tío. No me llevo ninguno, tío. ¿Qué pasa aquí? Tienes que ser más rápido ahora. ¿Qué va? Es asco lo que da, tío. Tengo más daño que vosotros. A ver, más daño que yo... Oh, no... bueno, sé. Pero, pero Estamos igual, casi todos. Vamos no a ponerle el Vale, Vamos a jugar el aliente. Vamos a jugar el Da, da, igual. Da igual. No eh? da, tío. Yeah. Vamos yeah. <laughs> eh, Vamos Vamos a ayudarle, ¿qué, tío? No, que le jodan. Sí, tío, a va a pasar. suelto, suelto, No suéte, suéte. Ya me he comprado huevos, si no me he comprado huevos. Mira, que hay uno aquí al lado, me a matar. Está aquí, está aquí, está aquí. aquí. La baña, la baña. Eh, vale, muerto. Vamos a comprar huevos, pero puedo y otras cositas. No me llevo a ninguno, ¿en serio Ah, chaga de tío. Parece pegar todo, tío. La misión <risa> es que te hagas una kill, bro. Joder, tío. Never gonna give you all. Never gonna let you down. 300 de daño es 0 hit. Yo voy a izquierda, tú derecha. Ah, que hay otro kill más cerca, hay otro más cerca, otro más cerca. Ah, vale. ¿Y me matas? No me Recons inbound. UAV entering the AO. As UAV es Bingo Fuel ¿Cómo vieja? ¿Estás, ¿Estás muteado, bro? No! Esto no tienen armas, no tienen armas, vas a morir en vaca, vas a morir en vaca, vas a morir vaca, vas a Pero dije <coughs> Vale, veo una ahí, a por la caja, ¿le voy a iniquear? No le veo, no tengo ángulo. Ahora sí. A ver, le vale, buena. Si, sí, lo escuchado, lo he escuchado, lo he escuchado. Escucha. escucha hasta por tu micro, tío. Suerte, suerte, suerte. Vamos a ver esto de delante, tío, que nos disparan ¿no? ¿vale? Marita, la casa está del enfrente de, de la tienda, están, creo Están aquí en esta casa, Mario, ¿eh? Vale, deja, deja el tejado, deja el Hostia, ah, no. ¿no te Ay, mira, no, no, no, no, no, no. Hay gente ahí, hay gente ahí en verde. Nosotros miraron de flipas y los hemos enganchado. Tiro a Nos han como locos, tío. Han venido aquí de puto cama, tío. Calling Vale, Bueno, bueno, Ah, tío, de Joder, tío, no, no, no me he enterado de nada, tío, qué asco, Está También por el lado, tío. No que que ir. nervioso, tío. ¿Qué? Vale, ya está. No, no, no se me abajo. No lo robes, tío, No robes. Ver, ¿Cuál? Ver, ¿Están juntos? No. Tío, no, no, estoy robando a todos tío. Bonti y Eli. Bonti, oh. Eli, Bonti, Eli, Bonti, Eli. Tío, uno no no no, arriba, estoy arriba, sí, tío, tío. Tío. ¿Quién es Tienes BP. Ah. Mierda, tío. Mierda, tío. No lo voy a ir ni de golpe. Estoy malo, estoy malo. ¿Cabrón? Voy para allá, kill! ¡La vez la tengo, la tengo, ¡Ya, baka basta bate do taba do surviving you if you lose you're sort them out or capture the objective sustaining fire yeah you kick lo tengo conmigo, Frente. frente Batido No estoy matando a nada, marido. Estaba muteado, bro. Ah, LOL, F. ¡Ay, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, voy, voy! voy. ¡Mátalo, mátalo Vale, voy, no, voy, voy, Coming, coming, coming. Soy un voy, lo no Puedo matar, yo ya Lo no puedo matar yo ya, Qué grande de equipo, bro. Este es el mejor equipo que yo me puedo creer. Pero creo que había más sí, gente por aquí. Mira, hay otro lodo sí, sí, sí, típico de motocicleta. Tenemos montaña. Mira, lo ahí bien. Hay alguna creo que derecha. No, no, no, no. Bleeding, a ir todo y te te a... si no es aquí... 30 para Me da uno. Me dio 1 Me dio 1 Me dio 1 Me dio Me dio 1 Me dio Me me me Tengo una cerca, tengo una cerca, tengo una cerca Está ahí con el culo Ay, Ay, tan cerca, bro. Por lo menos, 27 me son muchísimas muchísimas kills, ya, ya. Hey, tío. Desde que hemos cogido el helicóptero no ha he matado a nadie, se habéis matado a todos. A todos. ¿Yo? Y he mismo que tú. No, no, a no. Pero, y, al pero, escúchame. y al principio llevaba 4.000 de año. Ya, claro. ya, ya, pero escúchame, cuando cogimos el deli, yo te sacaba a ti con 8 kills. Ha sido cogerlo y yo no he matado a nadie y vosotros dos habéis inflado, sobre todo el 7 pero la verdad